Bienvenidos en esta edición de Navidad, tenemos a una invitada muy especial, a Daniela Álvarez de Lugo, aquí acompañándonos. Estoy a cargo de la Gerencia General para el Norte de Latinoamérica de Kaspersky y bueno, tengo un equipo espectacular que trabaja conmigo y que ha hecho posible pues, los resultados que hemos tenido en NOLA. Eh, en estos años. Bueno, Dani, entonces comenzando eh, esta entrevista, qu quisiera preguntarte cómo empezó tu carrera en Kaspersky y desde cuándo estás en la compañía. Te cuento: yo en Venezuela trabajaba en un mayorista de tecnología y, y bueno, y empezamos en 2010 eh, a distribuir Kaspersky en Venezuela. Como en mayo del 2012 eh, se abrió la oportunidad de tener un cargo de Territorio Manager para la Región Andina, en ese momento era Colombia, Ecuador y Venezuela, y quien estaba a cargo eh, de ese reclutamiento me contactó, me contactó y me dijo que si me quería postular, yo ni lo pensé, eh, le dije que sí, que, que con mucho gusto y empecé trabajando la región desde Venezuela, y así es como hice parte de esta familia. Ahora vives acá en Colombia, entonces, ¿cómo fue ese cambio de pasar desde Venezuela a Colombia con este, con este nuevo rol, digamos? A mediados del 2014, eh, me empiezan a plantear la posibilidad de venirme a Colombia. Eh, bueno, sabes la situación pues, de todos los venezolanos ahora. Eh, pocos se han ido por voluntad, muchos nos hemos ido por necesidad, es decir, por buscar mejores oportunidades para nuestros hijos. Y la verdad es que... Decidí tomar la oportunidad de venirme, en agosto del 2015 nos mudamos de Caracas a, a Bogotá y en nueve maletas metimos nuestra vida en Venezuela para empezar una, una nueva aventura en Colombia. Eh, yo no puedo estar más que agradecida de Colombia, ha sido para nosotros un nuevo hogar. Estamos súper, súper agradecidos con esta ciudad, con el frío no tanto. <risa> Creo que, que lo del frío eh, pues vale bastante la pena frente a todo lo que hemos podido cosechar y construir como, como familia en Bogotá. No muchas mujeres lideran empresas de tecnología en Latinoamérica y nos place ver que tú eres una de ellas. O sea, esto es excelente que Kaspersky tenga eh, mujeres liderando la empresa en muchas regiones. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves tú este escenario y qué debe pasar para que muchas más mujeres lideren empresas de tecnología en Latinoamérica? Las mujeres en cargos de liderazgo para Latinoamérica américa en tecnología es solo el 24%. Pero hace un par de años era menos del 15. Entonces hemos mejorado. Yo que le recomendaría a las mujeres, lo primero es que te lo creas, que de verdad te crees que eres capaz. Porque tristemente una de cada tres mujeres cuando le es ofrecido un rol de liderazgo siente que no lo puede lograr. La fórmula no es diferente a la que debería aplicar para un hombre, ¿no? Hernán. Eh, la fórmula es formarte, es ser responsable, es estar al día, es estar apegado a tus valores y que prevalezca tu ética de trabajo para que la gente pues, te reconozca como una persona confiable y, y quiera venir a hacer negocios contigo. Otro punto que yo creo que debería mejorar y es la inclusión de las niñas en el tema de tecnología. Hoy por hoy hay muchísimas mujeres y jóvenes desarrollando y hay que tratar, por ejemplo, yo desde, desde, desde mi rol quisiera poder incluir eh, más mujeres, poder incluir más niñas, pero no, no solamente por ser mujeres o por niñas, ¿no? Sino por ser... Eh, individuos capacitados y comprometidos con el rol que vayan a ejercer. ¿Cómo ha cambiado tu vida en Colombia desde el momento que comenzó la pandemia? ¿Cómo ha cambiado tu rutina diaria? ¿Cómo ha cambiado tu comunicación con tu familia en Venezuela? ¿Qué ha pasado desde que comenzó la pandemia para ti? La pandemia me dio la, la oportunidad de conocer mi casa, de, de, de estar en mi casa y disfrutar de mi hogar, porque pues con un cargo regional los viajes siempre son muchos, y la verdad es que uno como que para en la casa un par de días y luego se vuelve a subir en un avión. Yo creo que como personas esta pandemia nos ha acercado más. Nos ha costado, a mí me ha costado un montón, eh, a veces no tener el control de lo que va a pasar. Entonces no poder un poco eh, planificar ha sido uno, uno de los grandes aprendizajes para mí. Eh, a mí me gusta como tener todo bajo control y definitivamente 2020 me quitó el control de casi todo. Y bueno, creo que, que si algo puedo yo sacar de aprendizaje de este 2020, es que el control no es absolutamente todo y que hay que flexibilizarse. Pero bueno, pasemos a un tema un poco más light. Como, sí. como ves, estoy vestido aquí de Navidad con mi gorrito y todo. Tengo esta decoración de Navidad aquí. ¡Morre! ¡Sí, ya ves! Entonces, Dani, te quería preguntar, ya que estamos en diciembre, ¿Cómo piensas celebrar tú este fin de año? A ver, cuéntanos, ¿tienes algo planeado? Hacer hallacas es una tradición venezolana en donde la familia se reúne en torno a la construcción de lo que es el, la comida principal de nuestro plato navideño. La hallaca no es un tamal, no eh, repitan conmigo, la hallaca no es un tamal, la hallaca es una masa que se extiende en una hoja de plátano y se rellena con varias cositas, luego se cierra se hierve y se sirve. Y lo segundo, que lo hacemos desde hace cinco años, mis hijos y yo, es la noche de velitas. La noche de velitas es una tradición pues colombiana, totalmente colombiana, y a mí me parece que es una oportunidad espectacular, no solo para pedir y reunirte en familia, sino para agradecer también este, todo lo que ha sido el año que ha pasado. Y bueno, al ser, al ser expatriados, Hernán, eh, otra de las cosas que hacemos eh, es ir a visitar a la familia Y yo, eh, me, esta mañana me confirmaron, me voy a ir a ver a mi mamá y a mi hermana Y a mis amigos en Caracas Es innecesario porque también eso... Yo llena. creo que eso recarga, sí, Total. eso recarga Total, sí. bueno, y, y para los que están viéndonos eh, Ahorita Daniela mencionó el Día de las Velitas Para que sepan, esa es una celebración Como para dar un poco más de contexto, es una celebración colombiana que se celebra el 7 de diciembre eh, cuando uno prende una vela digamos eh, se pide un deseo eh, por, la, por, por bueno, el año nuevo que viene y por todo lo que viene y no, agradecer también por las cosas que nos dio la vida volviendo al tema de la ciberseguridad eh, obviamente mucha gente compra ahora en navidad compra regalos y sobre todo ahora en pandemia eh, las compras online digamos que son casi que, que prioritarias ¿no? versus a la, a la compra en físico o ir a una tienda Sí, eh, y muchos cibercriminales también se aprovechan de, de las ofertas que sacan eh, las distintas tiendas o de, o de la temporada navideña para hacer de las suyas. Entonces, eh, ¿qué recomendación das tú para aquellas personas que están haciendo compras navideñas ahora y quieren, digamos, hacer compras online? Uh, mira, lo primero lo primero es que tengan instalado en su equipo, en el dispositivo por el que van a hacer la compra, una protección antimálvara o mejor conocida, de forma coloquial como antivirus, porque esa protección te va a dejar ver que el sitio sea legítimo, te va a asegurar la transacción en donde eh, los datos de tu tarjeta de crédito no, pueden, no van a ser capturados por terceros eh, y entonces el robo de la información está pues, de una forma mejor protegido, o sea, tu, tu información va a estar resguardada y, y actuar un poquito con conciencia, Hernán, porque... Eh, si algo nos ha enseñado este año es que pues, los malos están ahí para robar información y que se aprovechan de lo que uno no conoce. Piensen un poquito con, con lógica, duden, tampoco pierdan la tranquilidad, porque para eso hay... Eh, Tecnología que los puede cuidar y ayudarlos al resguardo de la información. Aquí abajito en la descripción podrán encontrar un link que los llevará a nuestra página web y ahí, y ahí podrán ver nuestros productos y probarlos si desean para que puedan hacer sus compras de forma segura. Bueno Dani, ya nos quedan dos últimas preguntas, entonces para terminar esta entrevista que me ha encantado, por cierto, ¿cuáles son tres cosas que no pueden faltar en tu día a día? Café. Lo primero, este, yo abro los ojos, me tomo un vaso con agua y tomo café. Busco 30 minutos en el día para moverme, eso eso me ha servido muchísimo durante este año para, para manejar el tema de estrés y de ansiedad y agradecer. Agradecer en la mañana o en la noche, eh, abrir los ojos y tomarme un minuto para, para agradecer lo que tengo. Esa es una muy buena eh, sí. recomendación. Entonces, hablando de recomendaciones, ahora Ajá. sí para todos. Un consejo o una recomendación final que le quieras dar a los, a los usuarios, a las personas que nos están viendo ahora mismo. Cuídense, sepan que la información que manejan en el día a día vale, que hay un mercado para la información que ustedes manejan, pero no caigan en desesperación porque hay herramientas y hay soluciones que los pueden ayudar a, llevar, a, a hacer esta, este, este tema de la seguridad más llevadero. Y en el día a día, cuando Bogotá me regala sol, salgo, Respiro y doy las gracias. Dale Dani, bueno, muchas gracias eh, por tu tiempo. Ya llegamos al fin de esta entrevista. Te agradezco por participar en Yo soy Kaspersky. Eh, no. Sí, y nada, y espero que tengas eh, una muy buena Navidad y un muy feliz Año Nuevo, Dani, Gracias. Igual para ti, gracias a ustedes por ver y les deseo mis mejores deseos para el 2021. Abrazos virtuales. Y a todos los que nos están viendo, también gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el 2021. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Chao.